el aslayo el yoshi pal el milo a ulma uh, uh, los mismos de siempre check, check. Solo un par de palabras, seré muy breve Llegue para que se relaje y también lo pegue Siempre con su mejor versión para que allí la entregue No cometa el error de seguir malas corrientes A nadie le conviene, apaga lo real Cuando se fijan solamente en lo superficial Tienden a equivocarse, son fáciles de engañar Razón por la cual siempre se suelen estrellar Contra el mundo, soy otro vagabundo pagando por el mundo, colocando el rumbo Hasta que esté difunto, con los mismos me junto. Todo, viviendo la de músico, rapato. Normalmente traten de hacerme lucir como vil delincuente. Solo porque mantengo parchado con mi gente. Lo de siempre, lo de siempre. El parche no miente. Normalmente traten de hacerme lucir como vil delincuente. Solo porque mantengo parchado con mi gente. Lo de siempre, lo de siempre. El parche no miente. Hey, Las fronteras sin palabras, ¿cómo se meten? Esa sustancia. Que debilitan mentes Solo siete pies para llegar al oponente Ese estado casi toco Como varios clientes La energía de la banda Ahora no con juguetes Muéstrame la agilidad en la constancia, el público en callejones entonados por la esencia. Lo lógico no perder de la calle la decencia. Después que la máquina, la chaqueta y para la esquina. Yo voy por los scratches, otros por cocaína. Querían caramelos, lleven las golosinas, las aguilas no cogen vuelo, con las golondrinas. ¡Uy! ladridos de bulter. gripa envuelta en blueberry. Potencial como gran Cali, que chimba como torna eso aquí. Colorada mi retina, la mayoría del tiempo, avanza el segundero y me consume a paso lento. Hubo más perdido que ganado, lo lamento. vale a las canciones, vamos en nuevo comienzo. Palabras y hechos que cambiarán el mundo. Un mundo al en que nunca pondremos freno. Mucho más peligrosos que el tren y lueno. Unos que van sin sueño, otros que siempre van elevados del suelo. Detente, déjame escucharte. Para que me escuches cuando yo quiera hablarte Cheque, cheque, me enfoco en una cosa El amor a mi prosa, pues ya que tú te marchaste Por los socios en el cielo, inmortales Ya vi rojos mis vasos, sanguíneos, visuales Y sin apegos sociales, así nos llamen enfermos mentales Solo fronteriquetales, que no podemos El parche y las rimas tenemos Con un bike que apagones, provoquemos, provoquemos Buscando la paz interior desde mi barrio Acá pasamos bueno con un mínimo salario A diario fumándome los leños en el mismo vecindario Calendarios que me brindan otro amanecer Mil ganas para crecer Voy a pagar sentencias, mil delincuencia en esta demencia Yendo por un buen camino pidiendo clemencia Sin tirar indiferencia Para dejarlo todo, parado hasta en el lodo Mi inspiración, mi entorno Del árbol de mi barrio me considero un adorno que a veces me Pregunto, ¿qué realidad es esta? Largos y cortos caminos y no veo la respuesta. Lo que viene son protestas. No, Ma Fronterrap. Ah, desde la ciudad profunda.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 siempre lo de siempre el parche no miente otro día más para comenzar de nuevo apoyar es el hip hop de suelo que yo quiero de mi ciudad bienvenidos acá de medellín colombia representar otro día más que comienzo y le fuego dándole candela y por eso yo me atrevo jugando de lo bueno y también de lo malo de medellín colombia representarlo colombiano soy el que no lo sepa de mi bandera era montañero de cepa, de donde vengo dándole candela. Con humildad y con agua, pa' Ney pa mi gente, pa las que sea. Paraos en la raya, pa el que no lo vea. Guerrero soy, aunque no las crea. Bendecido por Dios y con todas las neas. Desde la ciudad la profunda, para yes, que sepa quiénes somos la gente no me vea lucir como un delincuente